0.001% de mi poder. Okay. <risa> you must be kidding, aren't you? Hola, gente de YouTube, ¿cómo anda Soy yo, soy Ultimate. dado tiempo estamos acá en una nueva video reacción para este canal. Y sí, ya sé que llevo como semanas que no grabo nada he subido fragmentos cortos que curiosamente tiene más visitas que mi reacciones. <ríe> que bueno creo que le gustan videos de no sale en mi cara y le gusta más mi edición <ríe> eso eso creo no sé pero bueno vamos esta vez a reaccionarnos que hace a este video la animación de dragon ball de kishin que creo que de hace un mes que subió y bueno yo ya me hace rato pero prefiero reaccionarlo ahora porque bueno no tengo mucho tiempo por la a la escuela y bueno eso no así que este mes capaz hasta diciembre a finales capaz no subiré muchos vídeos eh, mostrando mi canal mejor dicho y pues eso suben los cortos de, de un minuto menos segundos segundo nomás para no tener abandonado el canal obviamente porque me encanta subir vídeos no y ok vamos a reaccionar a la pava animal de Isinbein de <ríe> por eso es la reacción esa de Shaggy no que alma <ríe> versus Shaggy distinto, así que vamos a ver de qué es esta <risa> fumada, esta anima, animación de la parodia de Dragon Ball Super. Es la continuación de lo que hizo él de Dragon Ball Silver y del final de Demon lo ¿no? que ya habíamos reaccionado al canal. Eh, Tenemos videos por acá, lo voy a dejar por ahí. Y ok. Vamos a vamos a hacer esta video reacción. Así que iba, iba a estar para largo, porque dura más de 10 minutos. Así que y aparte ya puse los subtítulos en español. Y ok, vamos a vamos a traducir todo bien pero bueno, vamos a entender así que bueno si más preámbulo vamos a reaccionar a este y va ok acá dice atención esto va de la secuela de dragon ball silver y de mon no así que vamos a ver este y va. alma versus Shai <ríe> la tipografía de invencibles Okay. <ríe> Goku y Gote, <ríe> y Goku con la traje azul. ¿Se Ya queda con ellos. Ah, <ríe> oh, <What>? no, <reenojado. ríe> killed my wife! Yeah, yeah. <laughs> and we brought her back to life with the Dragon Balls. Yes, but the demon part remained attached to her soul. And now she's like that! Mm, <laughs> I can live with it. Sake, Hi, Mom! Talking about Universe 1. Who's the strongest one <laughs> you beat there? Hmm... Definitely Shaggy. The dead meme? soy. <ríe> ¿Cómo estáqueda quedando, But ah. strong, not as strong as the internet No era tan <ríe> es tan <un> fuerte el medio. es exagerado un <ríe> poco. Un bandano o un Dwayne Johnson. <ríe> okay you. ¡Huh! Speaking of the devil. no you're de ¡Im not de sexo! ¡Im not want my sex! no want you took no time you took me de sexo! I only de 0.10% of my power! But this ¡Psí, coffee! ¡Enough with the bullshit! ¡Es un fighter real! fighter mi fuerza! my strength from hard training <risa> you just ate some snacks Ángel Vegeta Desde la muerte del grande padre o de al Khan en el final de la saga de Mon Bulma Vegeta puede pelear de esta forma, okay. Muy bien. Me ha <risa> Bien. a la pata. ¿Mm? So, like? <risa> eh, muy a la, a la pregunta a la Tommy Wiseau. ¿cómo es tu vida sexual? <risa> sex ¿Qué? Soy un ángel. Angels are immortal. Sin genérico. Oh, No reproductive organ, so That kind of sucks. Eh, shit happens. No tienes sexo como la mayoría de los otakus, ¿no? ¿no? Okay. Alone, auto yes? Ah La fusión erótica <risa> Bogueta Silver Ángel qué mierda Wait what? Exactly al carajo That's it. Now give me my fight. Okay. Yeah. <ríe> no do nada. Okay. What the fuck? Oh. Sale un distinto instinto, gente. Sale un distinto, <risa> instinto, ahí está. 2%. ¿Por wow, qué le hice sangrar? <risa> uh. Uy, seis, ¿eh? estaba Like <risa> fuck Se destruyó tu <todo> planeta <risa> con los ojos, tío. Y la es Pero, me mandó scuidu. Pero yo pensaba ¿Qué? que esto era un baby. está muy buena además. <risa> ah. <p> <risa> me mató <a> scuidu. <risa> 50% <risa> almas moda hojas <risa> que van a seguir acierta al 100% ¿no? <risa> Se rompió el universo. <risa> oh, qué. ¿Eh? <risa> Lo más sí. Mortal Kombat, pero... <risa> oh me da trompa oh, ok Compeo la máscara que el contexto <risa> <risa> a la hoja de Super Saiyan 2 o el modo bestia, no sé <risa> a ver... Hermano. Sí. Okay. Alma modo puja. <risa> ok, lo ha <travesa. risa> a oh, la mierda! Oh, ¡Ay, mación está muy lo ¡Majimbu! ¿Por qué me gustó de <ríe> Oh, Rinflow. 100%. I'm at full power now. Give me everything. Una vez más no me quedo. I'm at full power now. now. Give me everything you have. La <risa> bolsa. Bull <risa> like, <a> bullshit. <risa> ya está. <risa> eh, take it. Ah. ¡Grajedo con escopeta, el maestro, el anticlimax! ¡Oh, my gosh, ¡Tu outfit es awesome. ¿Puedo tenerlo? Ah, ¡Ok! ¡No! Okay. It looks like I'll have to no. grab my wife by the horns tonight. lo I <risa> don't <El> psicopata enfermo. <risa> ok. A ah, la música de <risa> Dragon Ball GT. A ver. esta tarde está cantado de toda mi vida salir de esta oscuridad o algo así, no me olvidé ok va demasiado buena pelea terminó todo random como siempre oh, pero en general tuvo muy bueno ok me me recantó la animación, no me esperaba el final, errando. <ríe> Qué bueno, como el de Egito y su queja, ¿no? también así, ¿no? <ríe> ok Y bueno gente, creo que esto ha sido la reacción de hoy Ah, sí, también salió eh, una de Naruto, a ver si la reacciono después Y sí, de Sonic, de especial de Halloween, ¿no? Sonic X -S. Y ok bueno gente, espero que te haya gustado esta video reacción, espero que te haya entretenido, si te gustó dale una me gusta, puedes compartir el video, por suscribirte al canal para más video reacciones como este. Y bueno, sin nada más que decir nada, yo me despido. Soy yo se ah, dejar el video original de Kishin abajo en la descripción. Soy yo Ultimate, nos vemos. Bye, chaval Bye bye.